somos naturales. En CERMAT estamos comprometidos en la construcción de un mundo cada vez más sustentable, donde la huella de los humanos genere un equilibrio en la naturaleza. Nuestras fórmulas son libres de crueldad animal, porque honramos y respetamos a cada uno de los seres que habitan en nuestro planeta. Para reducir el impacto de nuestros productos, desarrollamos opciones cada vez más puras, con una alta carga de ingredientes naturales libres de parabenos, sulfatos y silicones. Además de materiales provenientes de un proceso de reciclado, llevando a ti productos responsables con el ambiente. Creemos en el poder de la naturaleza, en sus beneficios aromáticos, terapéuticos y humectantes, por lo que siempre serán la base de nuestros desarrollos. Nuestros productos son una alternativa de belleza natural, creados para cuidar de ti y cada miembro de tu familia. mar la esencia que transforma.